Señores, vamos a cambiar de tema, que ya los tigres se me están poniendo como medio raro. Papi, Juan ha dado dos vueltas ahí, con una llamadera. <ríe> Señores, vamos a un poco más urbano, a la salirnos de la monotonía. Y es que los Pina y Nati de RD. Pongamos una imagen ahí para yo deleitarme. Dice que los Pina y Nati de RD. Póngame ahí. Ay, Dios. Una pareja, en el... <risa> una, pareja, una pareja en el mundo urbano dominicano ha dado una noticia que sin duda ha sorprendido a más de uno y es que ha generado todo tipo de comentarios. Se trata de los muy conocidos y controversiales, Yomel el Meloso y la Perversa, quienes anunciaron el jueves 18 de marzo que están esperando un hijo a través de un live de Instagram junto al conductor de radio y promotor Santiago Matías. Señores. Señor, el video, el video, póngalo ahí. Alta monte de y debemos tenemos una noticia bacana. A ustedes por No, no, no, no, no, Venita, pininati, pininati, pininati. Pininati, Vainita Pininati, tú sabes que le pones. Estás tapando el micrófono tú. ¿Es verdad Pininati? Sí, Vainita Pininati. Nosotros lo que estamos en bacanería, en familia, nosotros no estamos diciendo que se ¡Pero el heavy! Bueno, ¡Toy de Greñá! Saluda a Redimido, que está por ahí. Redimido. ¡Redimido! Aquí. ¡Redimido! Redimido fue, redimido fue de los que oró junto a Marco Yaroide, para que ustedes sentaran cabeza ¡Claro! Y lo estabilizamos. Y estamos bien. más bacanos ahora después de ¿Cómo? esa entrevista somos dos personas diferentes en verdad, yo no me llevo de, que de lo que me ataquen, ni de, de lo que me digan, nada de eso, yo tengo mi mujer, gracias a Redimido por el apoyo y a Marte y de siempre y a no, todos la... que en bacanería con uno, oye la vaina, flow nati, flow nati Sí, flow nati, porque y no, si natipina vaina natipina, pero en no, el redes, no, coño ve. dame un chingo de pan a los focos pero le está dando ese pan sin piedad Voy a grabar para el foque. No me da tiempo de que a comer bacana. Me meto en pan porque no puedo hablar mierda con hambre. Claro, no, no hay que comer. Uno no puede puedo llevar de y eso. Pero... Está ahí de alimentos que refresca, sin <risa> Oye, ¿es verdad? Te vas a embarazada la pelvis? No, sí, tranquilo. Sí, sí, ya lo que usted para, eh. ¿Mm? Usted sabe que yo no ando relajando. Yo no hablo mentira. ¿Pelver? ¡Mentira! Usted me, ¿Usted me está mintiendo a mí, en serio? Mentira. ¿Mmm? Santiago Matías de un tuillo, Mel y la perversa serán padres. ¡Wow! wow. wow. La perversa será madre, el meloso no estamos seguros. ¡Ay, miren los tuits, señores! ¡Ay, ay, ay! No, la gente no pierde tiempo. ¿Eh? Dice que el meloso no estamos seguros, dice que la, la perversa será madre. ¡Ey, ay, ey, ay, ay, ay. No, una pareja que estén tranquilos, estén bien. Señores. Sí, tiene, sí, sí, tiene problemas con la justicia, Meloso. Eso va así. Señores, recuerden que el...